La agitación tiene muchas caras. Nuestro familiar está inquieto, camina con impaciencia, repite movimientos, sonidos o frases insistentemente, quiere cambiarse de sitio, maneja objetos sin un propósito concreto o los esconde, se viste mal o se desviste sin motivo, se comporta agresivamente, se vuelve negativo y nada le gusta, requiere atención constante, se expresa de manera autoritaria, no para de quejarse, interrumpe las conversaciones, en fin, como vemos, un panorama desafiante. Pero si es larga esta lista, también lo es la de las cosas que podemos hacer, que veremos resumidas en el siguiente corto o más extensamente aquí.